Bueno, ten tenemos eh, aquí ya una información eh, de farándula. Algo bonito. Ten tenemos algo eh, de la cincuentona más, más deseada. Yes. Sí, de J. Lot que mostró una foto en bikini para todo su público. Y Alex Rodríguez no pone régimen de Altagracia. No, pero que eso está bien realmente. Eh, tenemos la información eh, ahí y no van a poner la no, foto no veo la foto la foto la foto, esa no, la, la foto que queremos la foto villa bien más para abajo esa foto era entera Villalona mira mira mira la foto mira mira cómo la pero puse. venga acá. pero ve la foto entera que, Ay, va, que no, no no no la, puede ahí, ahí. la, foto, si pues la puso como si fuera una una para la cédula <risa> ahí dios la bendiga y le dé vida y salud pimentel, te voy a dar mi opinión. ¿Quién no llega a Pandón? Oye. oye, el de Pimentel. No, oye. Uh, no, no, no pero este hombre. Óyeme, te voy a dar mi opinión sobre, sobre esa esa mujer que se muestra en esa foto. ¿Me pueden dejar la foto? Eh, que se muestra con un cuerpo bien para su edad. Excelente para su edad. Muy buena foto, pero mi opinión es. Que hay mujeres que están así y se ven así y se dañan con la cirugía. Así es. Yo lo he visto. Hay, hay que hay, necesitan hacérselo, pero hay que están así y se dañan. Ahí se ve un cuerpo en excelente forma física. No vamos a decir que ella no tiene cirugía porque no vamos a mentir. Pero se ve... No, todo el mundo sabe que para la película de, de, se de Selena se puso más Posible. glúteos. Sí, sí, se ha mantenido la señora, se ha mantenido, se estamos muy bien. Pero... Sí, eh, si la puede dejar la, la foto sola para seguir comentando. Hasta que se acabe el programa. Fisher, Fisher. <risa> <risa> ¿Qué hombre es este? Señores, no, yo pienso que ella se ha mantenido, aparte de, de cirugía y todo, eh, se ha mantenido muy bien. Vámonos a una pausa y retornamos el programazo que está dando la talla, que tiene todo el mundo temblando hoy con este invitado estrella Ariel Polanco. Volvemos en breve, los osos. <música>